Lo tenemos en la llamada. Sí, tenemos a Richard Tejada aquí. Pues un... Pero yo quiero el video, si lo tiene para que... Sí, Oye, ¿no? no, pero él lo ha visto. Ya para no, no, fe. No, no, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento porque han tomado, han tomado mucho en cuenta nuestro trabajo. <ríe> <ríe> bueno, ya, con... Richard, <ríe> Vamos. Presenta, que no te presenta tu negocio. No, no, no, no, permiso, Richard. Partido. Un momentito, vamos a organizarnos porque si dejamos a, a Fulvio y a Yerian aquí no vas a poder a ver, aprovechar a ver, el okay. espacio. Claro, claro. Eh, buenos a días. No hay que dejarlo que hable porque ganó. Sí. Cuéntanos eh, sobre todo lo acontecido y lo que ha estado pasando en torno a tu figura, que ha sido realmente eh, muy relajada, si se quiere, en las redes, con los memes y el sopla, que es una de tus frases y demás. Claro, mira, mira, realmente eh, nosotros como equipo eh, teníamos un objetivo que era que Milenis Núñez ganara, en ese sentido de que pasaron muchas vicisitudes y no nos dejaron eh, hacer lo que teníamos dentro del partido. Realmente. Primero hay que hay que hacer una reflexión en, en la abstención del voto, o sea, el, el, el, un 80 prácticamente del electorado le dijo a todos los políticos nosotros no nos paramos a votar. Entonces, en ese sentido, yo antes de la de la, de la suspensión tenía unos números. Ahora hay que quien deben buscar la, las otras intervenciones que nosotros hicimos. Posterior a la suspensión, porque esa suspensión nada más le, le, le, le, se le cargó al gobierno. Entonces, nosotros como equipo tenemos los números que pudimos aportarle a Mileri... Realmente aquí se dieron muchas convergencias de cosas, tanto de, de la Fuerza del Pueblo, que a última hora se vino a votar por, por sitio. Pero la carne un paréntesis ahí, y perdón muchachos. Eso, le funcionó y nosotros simplemente estamos contentos con el trabajo con eh, equipo, porque a, a cada político okay. es igual que los peloteros, el averaje es personal. Eh, Los colectivos. Richard, ahí mismo en eso que dices, que tú dices que la fuerza del pueblo se viró a votar por eh, Siquio. Eh, hay que recordar que Miledis en varias ocasiones decía que no tenía, si se quiere, importancia a esas personas que se habían ido, que no sí. tenía impacto en el PLD a nivel local. Mira, por eso te digo, el haber de cada quien le, le, le corresponde personal. Nosotros, nos, desde que nos movimos del PRM, nosotros trabajamos una política con altura, con respeto, con dedicación, con pasión, porque nosotros sabemos que los procesos se van a ganar o a perder y entonces después de la suspensión claro que nosotros manejábamos números ahora yo soy una persona que todo lo que me dedico le pongo eh, eh, pasión le pongo compromiso porque yo no puedo venir a ahorita. Ah, no, porque yo tengo números que se van a perder. Eh, dejarlo mucho. Richard, Richard. No, Richard, pero, pero déjame hablar. 200, espera, 100, espérate, 100, Richard. Richard, pero déjame hablar. Richard, pero no disculso. Espérate. Te tengo dos preguntas. Pero, Richard. Y es que la derrota te puso loco, Richard. Richard. Y es que la derrota te puso loco. Es seguro que no está. dejan hablar, Richard. Oye, no un monólogo. Dos preguntas para ti. ¿Dónde se reflejaron, por ejemplo, tus números? ¿Dónde tú puedes decir que tú le aportaste tanta cantidad de votos a Miledis? Mira, nosotros una. pudimos hacer buen trabajo ah, en el bien. igual, nosotros hicimos buen trabajo en, en, en Mirabel nosotros hicimos buen trabajo en, en la zona T que y la zona R que es la, la parte de aquí de <risa> no no Richard espérate, espérate espérate espérate en política no es así, en política es mira esta mesa y esta mesa eran mías y aquí yo ah, gané, no, gané aquí y nosotros gané. no tenemos el el PLD no nos damos a nosotros como recuerda que ellos ellos nos permiten que poner delegados de nadie, yo, ellos pudieron su maquinaria, el trabajo de nosotros lo hicimos afuera. Ah, bueno, y una última Ahora pregunta, si Richard. Yo ahorita más tarde voy a recoger todas las actas de la, de, la, de la zona donde yo soy fuerte y, y con eso entonces voy a ir a los medios y decir, mira, esto fue lo que yo aporté. Muy bien, Richard, ya una última pregunta de mi parte. En los Osobrosos, el programa que se transmite aquí, que dirige mi amigo Gerencial Méndez, tú dijiste esto, vamos a ver. Tienes un caso. <risa> Audio. ¿Cuánto le van a Emilia Diari? Si no el poema de 15 puntos, yo me retiro a la política. Atención. Fue la debilidad de ¿Cuánto, cuánto Emilia. ¿Cuánto le van a Emilia Diari? Si no el poema de 15 puntos, yo me retiro a la Venga política. Venga para acá. Atención. Eh, y lo de mi apuesta. Eh, Richard, mi querido amigo, Sabes que te quiero mucho. Yo apuesto una cena con Fulvio que se la voy a pagar. El equipo completo, eh, ¿no? Tú, es el equipo completo sí, desde mañana. Viene, ¿Y uno cuánto? Viene, viene. Pero oye, ¿y uno bueno, cuantos televidente ya se sumaron? No sé ¿Qué si tú vas a hacer? Mañana, un día que me ¿Cómo fue? Mis declaraciones luego de la suspensión. Ok. Ah. Eso fue antes de la suspensión. O sea, que ya de la, de la, fueron antes de la. De la suspensión de las elecciones. Ah, bueno. El día que yo di el paso. O sea que eso cambió. Ya. Richard, ¿cómo te Pero, sientes? Claro, todo el mundo, ustedes son comunicadores, saben que todo el escenario cambió sí. totalmente. Ah, Richard? Una, pregunta, de una, de pregunta, el... una pregunta, a Richard, una pregunta, a Richard. Una pregunta, a Richard. Si eso la... fue antes de las elecciones que se violaron, entonces <ríe> iba a ganar por 15 puntos y perdió por 15. Es decir, que sí que aumentó 30 puntos después de eso. Mm, no, no Como que no me cuadran no los números. No sí, me cuadran los números. Que ese fraude lo montó el gobierno. que esto Entonces, el, la, la, lo primero que debemos hacer es un autoanálisis de todos los políticos. Por la tasa tan amplia de ascensión que hubo, eso le dice, todos son malos. Un 20% simplemente está diciendo que fue a votar Fulvio, por Dios. Eh, Richard, una preguntita ya lo personal. Eh, sabemos que sorprendió mucho a, a una parte de la ciudadanía que, que da seguimiento a la política, el hecho de que te salieras o te fueras del PRM en sí. un momento crítico del PLD. Eso no es un secreto para nadie. así es eh, ¿Cómo te sientes el hecho de esta derrota y el debacle que se entiende que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y que en este momento pues tú formas parte de él? No, mira, nosotros, le, como decía al principio, nos sentimos bien por el desempeño de nuestro equipo. Ahora, resulta que tú no puedes estar donde la dirigencia te demuestra que no te quiere. Ah, yo duré, después que, que formaron la boleta el 6 de diciembre, yo duré dos meses esperando que los dirigentes del PRM puedan hablar con nosotros y, y, y en vez de llamarnos y, y, y hacer compromisos con nosotros, lo que hicieron fue empezar a buscar los dirigentes de nosotros para hacerlo como, como hicieron anteriormente, de, de, de, de, de días, militar el, días dirigente días días días días días días. el dirigente y poder tener ser bien. Bien, Richard, gracias por tu participación. Luego yo soy que... un hombre de frente y siempre que sí, sí, ustedes sí, me sí, necesiten, sí, porque sí, soy un televidente sí, fiel de sí, este sí, programa. No, yo ahí lo ahí, sabemos. Ahí, eh, eh, eh, te yo vamos invitar todo a invitar esta semana al programa. Génesis, Génesis. De los Osobros aquí saludos a Romero Ortega. Ah, me lo saluda. Sí, que pero yo, mío, pregunto, yo no sé qué el busca con usted. saludo Pero tratamos los saludos. Así que yo soy. Yo <risa> la política <risa> nunca lo voy a ligar con lo personal. Richard, muchísimas gracias. gracias. Richard. Eh, siempre dando la cara y de frente, como debe de ser. Se